Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. En este fresco, fresco, un poquito eh, frío, quizás siento yo un poco por las lluvias que han caído por acá, por el centro del país y buena parte de la República. Espero que te encuentres muy bien. Un abrazo a la distancia y con el gusto de tenerte te doy la bienvenida. Y bueno, la, la plática que vamos a tener el día de hoy, plática taller, un poquito la cuestión práctica, pues es hablar un poquito del SUA para principiantes, aunque ya tiene algunos añitos con nosotros. Este aplicativo, pues no lo podemos dejar de descartar que para los pequeños negocios, para los pequeños empresarios y para quienes no somos contadores, que, que creo que esa es la gran mayoría de nuestro caso, pues tenemos la obligación de, de utilizar en algunos casos este sistema que el Instituto Mexicano del Seguro Social. ...desarrolló con el objetivo de cumplir pues, con, varios, con varios puntos. Eh, el primero de ellos tiene que ver con el pago o la determinación de las cuotas obrero patronales. Es un concepto, como tú lo sabes, pues bastante delicado, sobre todo por todo lo que implica ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, otro elemento que también nos es de mucha utilidad en este punto pues, es la determinación de la prima de riesgo de trabajo que pues también no deja de ser un elemento también, pues vamos a decirlo de alguna forma complejo en términos de su fórmula, pero que de alguna manera el tenerlo ya dentro del sistema, pues nos permite generar ciertos procedimientos con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de, de, de, de facilidad. Saludos cordiales, muchas gracias a todos por ahí, nos están saludando por el chat, José Isabel, muchas gracias. Saludos y, y muy buenos días a todos. Gracias por, por conectarse el día de hoy. Y bueno, pues más que compartir los conocimientos, vamos a platicar, vamos a charlar. Y digo, creo que dentro de la charla y un poquito compartir, digo, pues la verdad lo hago con, con muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a, a, a aprender un poquito acerca del sistema, un poquito de seguro social, un poquito de sistemas por ahí de la hoja de cálculo y algunas otras cosillas. Ya sabes que siempre nos gusta dar cosas diferentes y para que el curso se vuelva atractivo. Entonces, te comentaba eh, la parte relativa al, al sistema único de autodeterminación, el llamado SUA, pues también cada vez la autoridad le va agregando nuevos módulos, nuevas herramientas que de alguna manera pues a veces nos dejan un poco la inquietud. Y bueno, la idea es aprender, punto número uno, eh, quiénes estamos obligados a utilizar este aplicativo. Creo que es lo más importante. Eh, ya estaremos comentando la, las primeras láminas que estaremos mencionando, quiénes estamos obligados a usarlo, quiénes no, y quiénes de alguna manera es optativo bajo esta situación. Entonces, bajo este punto vamos a arrancar nuestra plática para después eh, dar un pequeño repaso, así de manera muy, muy rápida, de las distintas versiones, pues por lo menos de los últimos años, por lo menos de la pandemia para acá, como quien dice, pues saber qué tiene de diferente el, el SUA, por qué necesitamos usarlo, por qué es importante utilizarlo, pero sobre todo entender su mecanismo de operación. Eh, te recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por ahí más o menos de las 11.30 de la mañana, que es donde vamos a tener nuestro pequeño receso, un pequeño receso de unos 20 minutos aproximadamente para retornar y por ahí aproximadamente de las 2 de la tarde, pues dar conclusión a nuestra plática. También vamos a tener una segunda sesión, de preguntas y respuestas, en caso de que las tuvieras, pues adelante, ahí me pongo a tu disposición. Y bueno, te recuerdo también que voy a complementar este material que tú tienes en tu poder de carácter electrónico con un material en hoja de cálculo, nada más estoy dando posibilidad para que todos los demás compañeros se integren. Y bueno, ya te estaré indicando exactamente de qué va este, este material, este contenido de carácter electrónico. Uno de ellos que te voy a facilitar es con la finalidad de poder determinar la integración del salario base de cotización y a su vez determinar el pago de cuotas obrero-patronales. Oye, pero eso lo hace el SUA. Sí, de alguna manera lo hace el SUA, pero pues acuérdate que también el objetivo es nosotros conciliar esta información, también calcularlo de manera directa, porque aún cuando lo haga el SUA, pues nosotros tenemos que tener la certeza de que estos cálculos que son correctos, son reales y que de alguna manera pues están apegados a los procedimientos que establece la ley, el reglamento y obviamente todo lo que dispone el Seguro Social para estos efectos. Ahorita con todo gusto compartiré a través del chat del Zoom eh, estos dos archivos que te voy a proporcionar. Uno de ellos básicamente nada más lo que vamos a hacer es eh, capturar una cierta información. Acuérdate que pues, el curso está enfocado para principiantes, personas que no hemos utilizado el programa y que por algunas situaciones pues nos tenemos que enfrentar a utilizarlo por primera vez, eh, tenemos la necesidad de hacer algunos movimientos y obviamente, pues a lo mejor no conocemos, no dominamos este aplicativo. Entonces, el objetivo primordial es conocerlo, eh, familiarizarnos con él, perderle un poquito el miedo y sobre todo, pues conocer algunas de sus herramientas importantes para poder trabajar, vamos a decir, lo más fundamental, lo más esencial. Bueno, por lo tanto, si hubiera algún comentario, alguna duda, puede ser por medio del chat de Zoom o en su defecto, si gustas abrir tu micrófono, puedes levantar la mano virtual y por supuesto, para que puedas tener posibilidad de interactuar con un servidor y obviamente con todos nuestros demás amigos participantes. Muy bien, sin más preámbulos, señores, vamos a dar inicio y quiero comentarte en primera instancia, pues, qué es el Bueno, es de los pocos programas, fíjate que todavía tenemos... ...por medio de una descarga... ...si tú recuerdas... ...ya prácticamente todos los aplicativos... ...que tenemos... ...principalmente los que nos proporciona... ...el servicio de administración tributaria... ...pues todos son digitales... ...todos son en línea... ...pero este, este aplicativo se ha resistido... ...al paso de los años... ...a migrar precisamente a la plataforma de internet... Eh, ...no podemos descartar que en el futuro... ...esta situación también se llegue a dar... ...digo tú lo sabes... ...en algún momento determinado... La, la autoridad podría considerar eh, el siguiente salto, que es llevar este programa directamente al Internet, ya sin la necesidad de tener que estar actualizando nuestro sistema, lo cual, déjame decirte, sería sensacional, puesto que nos quita pues, la obligatoriedad de tener que estar mmm, actualizando, verificando y sobre todo, como tú bien lo sabes, pues también el hecho de que tengamos problemas de de ejecución en el aplicativo, porque de repente no, no, no nos permite ingresar, porque de repente no funciona, etcétera. ¿Por qué no ha migrado la autoridad el aplicativo hacia Internet? Principalmente por la tecnología. Es una tecnología pues, bastante rudimentaria la que utiliza, en este caso, el SUA del, del Seguro Social y la Infonavit. Pero esto no quiere decir que en el futuro, pues obviamente no nos sorprendan estas dos autoridades y obviamente nos da quizás pues a lo mejor esa primicia no de tener o contar ya con un software totalmente en línea. Vía de mientras, pues tenemos que hacer un proceso de descarga, de actualización, como muchos les llaman, eh, descargar parchecitos para poder seguir utilizando la herramienta y no nos genere ningún problema. Bueno, se trata de un aplicativo informático que el objetivo primordial es la determinación automática de las cuotas obrero patronales que le tenemos que pagar tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Infonavit. Y por lo tanto, si hablamos del Infonavit, pues también no podremos descartar que pues también ahí vamos a considerar pues, el monto de las amortizaciones, de los créditos que los trabajadores, pues en este caso, les fueron asignadas. Por lo tanto, ese es el principal objetivo. Ya como mencionábamos hace un rato, eh, el instituto, con el afán de poder eh, generar una aplicación más robusta, pues obviamente incorporó lo que es eh, la determinación de prima de riesgo de trabajo, lo cual creo que la gran mayoría nos cayó muy bien, sobre todo por el hecho de que nos quita la necesidad de tener que hacer cálculos fuera del sistema, lo cual complica un poco la situación por el efecto de la equivocación, la captura de datos y prácticamente al generarlo o integrarlo directamente en el sistema, pues el único objetivo que tendríamos aquí es mantener al día nuestros registros de incapacidades de fallecimientos o de alguna situación que haya sufrido el trabajador por alguna circunstancia. Por lo tanto, pues creo que esa parte nos facilita mucho la mecánica. Y bueno, también la Infonavit nos regala una serie de herramientas también de carácter complementario para poder darle un mayor y mejor uso a este, esta aplicación. ¿Por qué surge el, el SUA? Y esa es una de las preguntas que pues, varias personas se hacen. Surge por la gran complejidad que tiene la determinación de las cuotas obrero patronales, porque si tú lo recuerdas, la determinación de estos montos en términos de pago de cuotas, pues realmente no es tan sencillo con la reforma que se dio a la ley del Seguro Social, ya por ahí de lejano este 2007. Entonces, esta situación obviamente pues hace que los cálculos de la determinación de cada rama de aseguramiento y subrama que vendría siendo pues todo el, el proceso a seguir, pues mira, te podría señalar que pues no lo sé, digo si, si sacamos la cuenta de cuántos conceptos tendríamos que calcular, pues realmente para el contribuyente se vuelve algo sumamente complejo. Yo más o menos he contado alrededor de 15 cálculos para la obtención de un solo trabajador de el monto total de las cuotas obrero patronales. O sea, como te darás cuenta, hacer 15 cálculos que están englobados en las distintas ramas de aseguramiento, como lo es riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, eh, retiro, sesantía de avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, y más aparte el Infonavit, híjole, pues la verdad se vuelve muy complejo. Entonces, creo que el Instituto eh, Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, pues logran hacer una buena mancuerna después de que se publica la ley del Seguro Social genera un convenio y a través de ese convenio, pues obviamente se determina que Infonavit le cede prácticamente la iniciativa al Seguro Social para que se encargue de desarrollar el aplicativo y este obviamente le permita proporcionárselo a los patrones para la determinación de la cuota obrero patronal. Entonces el objetivo primordial es reducir los errores, reducir la, la, la cantidad de cálculos, facilitar todo este proceso y a lo mejor tú habrás escuchado que ha tenido ya muchas uh, actualizaciones, prácticamente desde su versión en MC2, posteriormente pasando a la versión de Windows, que si tú recuerdas fue una de las versiones muy populares, el famoso SUA Windows, pero con tecnología muy obsoleta de 16 bits. Posteriormente se hace el cambio, se hace el salto a un programa ya un poquito de 32 bits, que sigue siendo todavía una tecnología desactualizada, pero bueno, es la que se mantiene hasta ahorita y bueno, hemos venido trabajando bien o mal, como tú quieras verlo, pero pues con un programa que de alguna manera es hasta cierto punto confiable. Eso es lo que podemos decir para, para estos fines. Ahora bien, ¿quiénes estamos obligados? Bueno, en este caso eh, la ley del Seguro Social me establece que los contribuyentes o los patrones, si lo quieres ver así, pues que tienen en este caso menos de cuatro trabajadores, vamos a llamarlo de esta manera, es opcional el uso del aplicativo para la determinación de las cédulas y la obtención del cálculo de las cuotas obrero patronales. Acuérdate que esta situación lo establece directamente el artículo 113 de la ley del Seguro Social y también me señala que aquellos patrones que tengan cinco trabajadores o más tendrán la obligación de utilizar en este caso el SUA. Esto es muy importante mencionarlo porque pues si bien muchos diríamos pues, ya prácticamente una computadora dentro de una de un pequeño negocio, dentro de una oficina, por muy pequeña que sea, pues ya prácticamente se vuelve algo indispensable. Y Creo que ya ahorita a estas alturas no concebimos un, un negocio, una oficina, por muy pequeño que sea, sin el uso de una computadora. Ya hemos superado esa situación. Quizás por ahí hay ciertos rezagos y a lo mejor quizás muchas personas un poco la resistencia al cambio, pero obviamente con el paso del tiempo hace que de alguna manera, pues cada vez más, más personas se involucren precisamente en este aplicativo. Yo recuerdo muy bien en la, en la época de finales de los noventas, principios de los dos miles, que prácticamente mucha gente pues, no estaba muy acostumbrada, inclusive al internet, tú lo sabes muy bien, eh, costaba muchísimo trabajo y se veía la computadora como una herramienta pues perdón que lo diga de esta manera, no casi, casi como instrumento del diablo, no así de que resultaba más complejo, resultaba muy difícil, no deja de ser complejo para quienes obviamente pues, no tenemos ese gusto, esa eh, atracción por el uso de la herramienta, pero obviamente con el paso del tiempo pues también nos hemos percatado que pues, las máquinas no muerden, que las computadoras pues, son muy accesibles, digo, tienen su reto, porque muchas veces, y creo que el seguro social nos ha provocado muchos retos, como tú lo sabes, sobre todo en estos aplicativos que hay que actualizar como Java para poder trabajar y utilizar las herramientas que también están por internet como es el caso el Itse como es el caso el escritorio virtual de servicios digitales etcétera o sea vamos ese es el reto que tenemos para poder pues, familiarizarnos con este tipo de tecnología pero bueno creo que vamos por ese camino ya prácticamente como te digo no hay negocio que no tenga una computadora y obviamente la posibilidad de llevar a cabo esto pero bueno eh, bajo esta situación, Rubén, si yo tengo menos de cinco trabajadores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que verificar? Bueno, ahorita lo estaremos mencionando. Si, si pones un poquito de atención en el material, ¿qué tendría que hacer para descargar el programa? ¿En qué, ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Y obviamente, para muchos contribuyentes que obviamente no quisieran utilizar esto, porque inclusive prácticamente el personal no tiene rotación no tiene faltas, incapacidades, vamos, hay mucha estabilidad en el personal que, con el que se cuenta, pues yo creo que la, la, la propuesta de liquidación de cuotas obrero patronales que el instituto me va a hacer llegar, pues prácticamente me sirve perfectamente bien para esta situación. El, el problema vendría cuando tuviéramos una falta o unas faltas, o el problema vendría cuando tuviéramos alguna incidencia, como una incapacidad, algún fallecimiento, por, por lo cual pues obviamente el contribuyente se ve en la necesidad de acudir físicamente a las subdelegaciones o a la subdelegación que le corresponda a su domicilio con la finalidad de que el instituto haga la corrección respectiva de los movimientos y obviamente de las eh, actualizaciones para efectos de la información. Por eso es muy, muy importante. Bueno, aquí puedes ver el fundamento legal, eh, prácticamente el artículo 113 eh, en su penúltimo párrafo y el reglamento de afiliación y clasificación de empresas en su artículo 39A, pues puedes observar que nos señalan precisamente esa, esa situación. Por lo tanto, pues no es un capricho del Instituto, no es una cuestión de, pues qué ocurrencia del IMSS, ¿no? No, no, no, no es una ocurrencia, está dentro de la propia legislación y por lo tanto, pues esta herramienta para quienes estamos en las condiciones de tener que utilizarla, pues señores, hay que, hay que aplicarnos, porque obviamente la autoridad, eh, obviamente nos puede llegar a sancionar ...bajo esta situación y hay que evitarlo, obviamente. Por lo tanto, los contribuyentes que contamos... ...o patrones que tenemos, más de cinco trabajadores... ...pues obviamente nos vemos en esa situación. Una pregunta obligada sería, oye Rubén, y ¿qué pasa por ejemplo... ...a lo mejor ahorita por todo el efecto de la pandemia... ...y toda esta situación del COVID? Pues a lo mejor en épocas de bonanza, hace tres, cuatro años... ...a lo mejor tenía muchos empleados... ...y a lo mejor, pues no sé, tenía alrededor de una plantilla... ...de 30 empleados, cuarenta empleados... Y obviamente utilizaba el programa sin mayor problema. Pero ahorita, por ejemplo, pues desafortunadamente mucho personal, pues se le tuvo que despedir o se tuvo que prescindir de él. Probablemente el trabajador también por cuestiones económicas o en términos de sus aspiraciones, pues terminó renunciando, que también esa puede ser una razón. Eh, y a lo mejor, pues la, la plantilla se vino prácticamente a menos de cinco. La pregunta es si yo ya venía utilizando SUA y ahora que tengo menos de cinco trabajadores, eh, ¿Debo de seguir utilizando la herramienta? Fíjate que la autoridad no lo aclara en el artículo, pero yo te doy mi punto de vista. Aquí aplicaríamos un principio general de derecho, ¿no? Que quien puede lo más, pues puede lo menos, ¿no? ¿A qué, ¿A qué nos referimos con ello? Pues que cuando en su momento tú utilizabas la herramienta, pues prácticamente por el hecho de tener más empleados, pues ahora que tienes menos, pues creo que se te facilita aún todavía más el hecho de tener menos personal y por ende pues creo que está mucho más sencillo por llamarlo de alguna manera operar el, el propio aplicativo. Por lo tanto, digo, creo que estás en esa posición de, de poderlo seguir utilizando y creo que quienes ya hemos trabajado con el sistema, pues la verdad al principio nos puede costar un poquito de trabajo adaptarnos a él, sobre todo por el uso de, de ciertos iconos, de ciertas herramientas, pero fuera de ahí prácticamente es muy intuitivo, vamos a llamarlo de esta manera, no es tan complejo. Tenemos también manuales en línea que nos pueden dar información complementaria respecto a ello. Quizás lo que le falte al, al instituto es mantener actualizado los casos, los ejemplos y quizás el propio contenido que se sube en forma lineal o en forma electrónica. Es lo único que se le puede reclamar al instituto. Ojalá y pues se den a la tarea, no, no nada más de revisar para ver si todo está bien, sino ser un poco más claros, un poquito más detallados en sus explicaciones, porque la verdad, Entramos a los manuales y de repente sí nos apoyan con algunas cosas, pero desafortunadamente también hay algunos contenidos que prácticamente pues se van sobre la parte más simple. Bien, eh, para poder trabajar el SUA, Rubén, obviamente que tengo que considerar y sobre todo por qué tengo que utilizar el SUA. Como ya habíamos comentado, el objetivo primordial es la autodeterminación de cuotas obrero patronales. Como tú recordarás, eh, y eso es un elemento importantísimo para nosotros, para efectos de ley, el que nosotros tengamos que hacer una autodeterminación. E insisto mucho y recalo mucho en el término, porque en realidad, a pesar de que el Instituto nos puede dar una propuesta de cédula para la determinación de las cuotas Obrero Patronales, los obligados a ajustarla, modificarla y obviamente a determinar el monto de lo pagado, pues es el, el patrón, el empleador. Por eso es importante que nosotros consideremos esos elementos. Ahora, partiendo de ese principio, pues, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Yo, yo me di a la tarea de incluirte cinco pasos que de alguna manera pues, son básicos sobre esta situación. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra información. ¿A qué me refiero con preparar? A que identifiques, por ejemplo, las incidencias, a que tengas identificado, por ejemplo, eh, los movimientos que pudo haber existido en tu nómina, con la finalidad de actualizar la información que tengamos dentro de nuestras bases de datos y determinar cuál es el impacto directamente sobre lo que es la determinación de las cuotas obrero-patronales. Primordialmente, ¿en dónde, Rubén? Pues en los reingresos, personal que a veces eh, comienza a elaborar por primera vez, trabajadores que ya pudieron haber trabajado con nosotros previamente y que se no da cuenta, se reincorporan a nuestra plantilla. Entonces, creo que esa parte es importante que revisemos, aún cuando el trabajador ya haya elaborado con nosotros la manera en cómo se le da el ingreso, cómo se reactiva su, su, su movimiento, pero sobre todo los datos que pudieran en un momento dado por error ser mal capturados, ser mal procesados y esto obviamente tener una trascendencia pues negativa en el pago de las cuotas. Ahora, no todo está perdido. Te recuerdo que existen módulos y obviamente uno de ellos es el pago de diferencias, lo cual obviamente nos, nos facilita y permite pues ya sea que el propio patrón determine sus propias diferencias o porque a lo mejor el contribuyente, el patrón, pudo haber sido sujeto de una auditoría por parte del instituto y el propio INSS, el propio Infonavit, haber detectado ciertas diferencias. ¿no? Entonces creo que ese es el punto, preparar tu información. Ahora, eso no es lo único. Tenemos la obligación prácticamente constante y mensual de ingresar a las bases de datos de nuestro sistema, para mantener actualizados, por ejemplo, lo que son las tasas de recardos y los índices nacionales de precios al consumidor. ¿Qué son estos datos, Rubén? Son información de carácter fiscal que cuando nosotros, por alguna situación, ya sea ajena a nuestra voluntad o por situaciones de olvido o falta de recursos, pues no le pagamos al Instituto eh, la cuota obrero patronal como debiera de ser. Por lo tanto, ¿esto ¿a qué se debería, Rubén? Pues principalmente porque ahí tenemos diferencias, entre el salario del trabajador, podemos a lo mejor tener diferencias en su registro de seguridad social, en, en el propio salario y algunas cuestiones de incidencias como las faltas, las incapacidades, etc. Entonces, esos elementos que están ahí alrededor, pues hay que mantener siempre actualizados nuestros datos y esto obviamente nos va a garantizar que obviamente la información fluya de manera correcta dentro del propio sistema. Bien, no todo necesariamente en SUA se hace de manera, vamos a llamarlo así, eh, manual. El programa tiene un aplicativo que se le denomina de carga batch para los módulos principalmente de actualización de datos de los trabajadores, como son las altas, y los movimientos en materia salarial. Por lo tanto, creo que esta herramienta pues, es bastante útil para el, para el usuario, para el patrón. Desafortunadamente, la autoridad, y esa es la parte que bueno yo me voy a dar a la tarea de criticar, porque creo que no tenemos un buen manual que especifique cómo debe de realizarse realmente este, este tipo de procesos. Y por lo tanto, bueno, pues recurrimos a sistemas como los de la nómina, recurrimos a lo mejor algún aplicativo que se haya comprado en el medio, etcétera Pero yo siempre he pensado qué necesidad hay de hacer eso si la autoridad realmente se pusiera las pilas, nos diera un buen manual. Y yo creo que las personas ya ahorita con estos conocimientos que tienen, de informática, pues si bien no te digo que van a elaborar o no podrías elaborar quizás una macro para poder hacer la carga automática de esta información, pero pues ir haciendo tus pininos con fórmulas, con funciones, por medio de una hoja de cálculo, pues eso obviamente nos facilita aún todavía más el cumplimiento de manera oportuna de este tipo de datos. Pero bueno, desafortunadamente no, no nos lo brinda. Tenemos ahí unos layouts, ya estaremos platicando qué significa este término de layout, para conocer un poco acerca de cuál es la estructura, por si más adelante a ti te interesa y obviamente tienes esa facilidad y calma, pues de que lo puedas llevar a cabo. El otro elemento que también nos aconseja el propio sistema es el de comparar, lo que nosotros llamamos compulsa. ¿Qué significa comparar, güey? Bueno, normalmente este proceso se enfoca a comparar la base de datos que tengo yo en el SUA contra la base de datos que tiene en este caso el propio IMSS. ¿Por qué sería necesario eh, conciliarlo, Rubén? Primordialmente porque a veces, digo, somos seres humanos y muchos de los datos que pudimos haber capturado en el sistema pueden estar mal, de, mal, mal calculados o mal ingresados y por ende pues, nos trae una consecuencia tremenda respecto al pago de la cuota Obrero Patronal. ¿Por qué? Porque te equivocaste en salario, te equivocaste a lo mejor en alguna clave, a lo mejor en un dato, etcétera. Entonces eso no iba o no iba. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos esa posibilidad de poder llevar a cabo la comparación y si detectamos un error, si es de nosotros, que normalmente casi siempre va a ser así, poderlo incluir dentro de la parte correspondiente. Esto es importantísimo porque cuando nosotros hagamos este proceso, prácticamente podemos evitar, digo, no es infalible, pero podemos llegar a evitar el pago de diferencias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit. Este concepto de pago de diferencias, que lo vamos a ver un poco más adelante, casi hasta el final... Pues te recuerdo que desafortunadamente, pues la, la autoridad, en este caso el IMSS, pues no se da la tarea, ¿verdad? De, de, de darnos a detalle precisamente todo el procedimiento para poder evitar esta situación. Pero bueno, más sin embargo, nos da la herramienta si la has tenido oportunidad de utilizar y en caso de que no, pues verás que es una herramienta realmente sencilla de manejar. El otro punto son los cálculos, ¿no? Que realmente es la parte que pues a nosotros nos interesa y de ahí vamos a obtener directamente lo que es el formato o las cédulas de autodeterminación de cuota obrero patronal, en donde vamos a, a fijar, pues en este caso, la cuantía que por trabajador o por todo el grupo de trabajadores, pues tenemos que cubrir. Muy bien, de esto hay un pequeño cambio ya desde hace algunos años, como tú quizás recuerdes, donde la autoridad incorporó un término que se llama Cipare ¿Qué es el Cipare Rubén? Es el llamado Sistema de Pagos Referenciados. Es un acrónimo. Y el Sistema de Pagos Referenciados tiene como finalidad el que pues el patrón, en este caso, tenga la posibilidad de efecta, efectuar su pago, pero obviamente de manera coordinada con el propio instituto. ¿A qué te refieres con coordinada, Rue? Pues que no vaya a haber faltantes de información, que no vaya yo a estar presentando una declaración eh, eh, o un formato de, de, de pago. Y obviamente, pues esto no está ni siquiera considerado dentro de lo que es el propio sistema. Eso creo que es una gran ayuda, porque me permite conocer, la, en esencia, qué es lo que tiene el instituto y lo comparo contra lo que tengo yo, y podemos llegar a detectar alguna diferencia. Por lo tanto, creo que esto es importante revisarlo, sobre todo periódicamente, eh, principalmente para evitar que obviamente se, le, le, le, se limiten o en, su, en todo caso no se incluyan deducciones que podrán ser importantes para el propio patrón. Y bueno, por último tendríamos la cuestión del pago. Precisamente si Pare lo que nos va a entregar, pues es una cédula en formato PDF por medio del cual nos va a dar a conocer pues que nuestros cálculos o nuestra información pues es correcta y más aparte una línea de captura, que eso es algo muy importante. ¿Por qué la línea de captura, Rubén? Porque la autoridad también ha detectado desafortunadamente en antaño y no descartemos que todavía en la actualidad se siga haciendo de que muchas empresas desafortunadamente pues se han visto afectadas con la dispersión del dinero porque luego no cae directamente al instituto, que es el organismo beneficiado. Oye, ¿por qué no caen, Rubén? Pues no sé, digo, a lo mejor con tubernio, con los cajeros del banco, qué sé yo. Entonces, para evitar ese tipo de, de situaciones extrañas que no llegue a pasar en situaciones posteriores, por eso es que el, el instituto desarrolla Cipare si con la finalidad de enlazar esta información para tenerla lista. Muy bien, ¿qué requisitos eh, técnicos necesitamos? Porque ese también es otro dato importante, no necesariamente es lo, lo jurídico, sino también aquí pues nos metemos en cuestiones de carácter informático. Y aquí te dejo en estos tres eh, diagramas, pues obviamente cuál es el tipo de sistema operativo mínimo básico que el programa necesita para poder operar. Bueno, como puedes ver, es prácticamente un Windows bastante antiguo. Estamos hablando de Windows 7 o inclusive puede ser, puede ser superior. ¿Cuál versión, Robert? La que sea, inclusive las más recientes. Si tú recuerdas, prácticamente conforme tú actualizas tu sistema operativo, se va actualizando también pues el uso de muchas herramientas. Por lo tanto, de los que tenemos, pues esto nos permitiría obviamente pues, de trabajar automáticamente con este, con este programa. Algo que es importante mencionar es que este sistema no trabaja en Mac. ¿A qué te refieres que no trabaja en Mac? Sí, no podemos utilizar el sistema operativo de las computadoras de Apple. ¿A qué me refiero con este punto? A que si tú tuvieras una computadora de este tipo en tu negocio, en tu trabajo, en tu despacho, porque cada vez mayor número de personas pues prefieren este tipo de máquinas, las cuales, déjame decirte, son en diseño muy bonitas, son muy resistentes y sobre todo pues también este, son máquinas caras. Pero la realidad es que no nos sirven este tipo de equipos para una cuestión muy somera, muy básica de manejo de información numérico pues prácticamente que no se enlaza. Entonces, por lo tanto, aun cuando tú pudieras tener una máquina de este tipo, la pregunta sería, ¿la uso o no la uso, Robert? Bueno, pues tú estás en todo tu derecho. Lo que yo te podría recomendar en este caso, ya hablándote como informático, es que pudieras hacer una emulación. ¿A qué te refieres con esa palabra, Rubén? Una emulación significa que yo pueda dividir mi disco duro de una máquina Apple en dos, en la cual en una parte del disco duro voy a ejecutar lo que es en este caso el Windows que yo estoy utilizando, que podría ser un Windows este, 10 en este caso, o eso de efectos si yo estuviera utilizando una computadora con un procesador para Mac, pues entonces es el equivalente en este tipo de programas, ¿no? Entonces, creo que esas son de las eh, situaciones que hay que contemplar, sobre todo ahora que quizás a lo mejor ya descargaste el archivo, pero sorpresa, ¿no? No podemos utilizarlo debido a la computadora. Y déjame decirte que ya me ha pasado con algunos clientes, donde sobre todo son diseñadores gráficos. Tú sabes muy bien que al diseñador gráfico le, le agrada mucho esa situación. Y obviamente, pues le prefiere sobre por cualquier otra cosa la Mac por encima de una la, de una PC por estabilidad, por diseño, por programas, etcétera. Pero bueno, desafortunadamente aquí pues no es factible para poderlo utilizar. Otro detalle importante dentro de esta parte es que, que el SUA no corre bajo un ambiente de red. Eso es algo también importante mencionar. Eh... La mayoría de la gente se ha quejado mucho de esta parte porque cada vez más empresas se utilizan las redes de cómputo precisamente para poder trabajar cierto tipo de información. Entonces, cuando la propia autoridad limita el uso de este tipo de herramientas, pues imagínate, no va a ser sumamente difícil, pero bueno, eso no significa que no podamos instalar un equipo a su vez, este, el, el, el software dentro de cada máquina. Obviamente lo que siempre será recomendable es que tú tengas un solo equipo con una, con una este, instalación de este programa. Pero ojo, eh, el programa puede ser instalado en distintas, de, en distintas computadoras o inclusive puede ser instalada múltiples veces en el mismo sistema, en la misma máquina, lo, que, lo cual yo te recomendaría trabajar, pues en este caso, un directorio distinto para identificar de cuál es cuál y obviamente no me genere problemas de confusión, inclusive hasta por tener datos semejantes. Es lo que yo te recomiendo. Ahora, en el punto número dos, bueno, por aquí tenemos una pregunta de, de Judith Romero. Gracias, Judith, Dice, maestro, en ese caso, si pare cuando se realiza el pago por el portal bancario y se captura la línea de captura sin problema, pero qué, pero cuando se captura solo el registro patronal de diferencias... ¿no?